El cacique mitíbara. Con el transcurso del tiempo, las diferentes culturas que han existido en la Tierra han desarrollado una serie de creencias sobrenaturales relacionadas con la presencia de seres extraños que atemorizan a la población. En Etiopía, no solo ríos, teblas, bosques, cuevas y lugares solitarios se convirtieron en el escenario perfecto el que una serie de figuras mitológicas cobraron vida para justiciar a todo aquel que cometiera un delito en contra de la naturaleza. En medio de todos estos mitos de carácter sobrenatural también existen leyendas de personajes que existieron algún día pero cuya historia terminó convertida en un sinnúmero de relatos que terminaron mitificando su existencia. La historia del cacique Notibara es una de ellas. Cuando comenzó la conquista española en el Nuevo Mundo, diversas culturas indígenas mostraron su rechazo y establecieron formas de resistencia para combatir al enemigo extranjero. En Antioquia, donde habitaron diferentes culturas indígenas como Notáez, Catíos, Quimbayas, Chamíes, entre otras, se dividió también una serie de rebeliones que las distintas tribus existentes desataron para desafiar al enemigo español que llegó a la con la intención de pacificarlos, adoctrinarlos y encomendarlos. De esas manifestaciones contra los españoles, la encabezada por el cacique Notivara se convirtió en una historia legendaria. Este pacífico combatió la presencia extranjera en la sierra de Bel-Avide, territorio lleno de oro y otras riquezas. Después de enterarse que al huestes del conquistador Francisco César comenzaron a conquistar indígenas en Antioquia, armó un ejército de 20.000 hombres para luchar contra la expedición española, compuesta de 70 soldados de infantería y 13 de caballería. Así que encomendó a su hermano, Quinunchu, la comandancia de su ejército. Frente a una diferencia de hombres en la que los extranjeros tenían todo por perder, los españoles comprendieron lo que debían hacer. Una lanza atravesó de un individuo que cayó al suelo y murió. Después de ver a su comandante muerto, corrieron despavoridos y anunciaron la retirada general. Tras recorrer los caminos que en el triunfo le dio, los vencedores encontraron oro lo pues extrajeron y regresaron a la gobernación de Cartagena. Después de la rota, el cacique reunió de nuevo a sus tropas buscando vengar la muerte de su hermano. A su vez, en Cartagena, los españoles organizaron un nuevo viaje enfocado a la conquista de los indígenas antioqueños. Conocedores de la leyenda de la diosa D'Aviva, que según relatos tenía un templo consagrado a su nombre, repleto de oro, y del cual la diosa presidía los designios naturales, los españoles emprendieron la búsqueda del templo de aquella mujer que según la tradición indígena enseñó a los aborígenes a cultivar la tierra abrir carteras y construir bollos. Luis Daniel y Juan García, hombres de la expedición española, asesinaron a algunos indígenas naturales de los tribus nutabais y camíes. Comprendieron que el sometimiento español, más que una utopía, era una realidad. Ante el temor de verse sometidos, decidieron ahorcarse en medio de la selva, modo de que el cacique que se rebeló para combatir la presencia extranjera, cayera muerto muerte en medio del combate. Gracias por tu visita al canal vuelve pronto